conceptos básicos y amenazas a la seguridad. El mundo de Internet y la informática viene inevitablemente acompañado de riesgos para tu seguridad. ¿Estás preparado para defenderte de las amenazas? Pon atención y conoce las ocho claves que te mantendrán a salvo. 1. Protege tus cuentas con contraseñas. Estruja tu ingenio y no repitas claves. Un truco es incluir mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación. 2. Hazte con un antivirus y úsalo. Analiza periódicamente el sistema para comprobar que todo está en orden. 3. Mantén el sistema operativo actualizado. No ignores estas actualizaciones porque mejoran la seguridad de tu equipo frente a los ataques. 4. Controla tu ordenador, tableta o smartphone. No dejes las sesiones abiertas ni los dispositivos desbloqueados si no los estás usando. 5. Desconfía de los dispositivos externos desconocidos. Conecta a tu equipo solo los pendrives, discos duros, CDs o DVDs cuya procedencia conozcas. 6. Habilita una carpeta de spam en tu correo electrónico donde envíes los emails de origen desconocido. Nunca abras enlaces incluidos en correos no deseados. 7. Cuando navegues por la red, evita las páginas de publicidad engañosa que ofrecen premios a cambio de clics. Si dudas de la seguridad de un sitio, comprueba que en la barra de navegación aparece HTTPS y un candado verde. 8. Descarga programas de los sitios web oficiales. Analiza con el antivirus todas tus descargas y controla que al instalarte un programa no se incluyen otros no deseados. Sigue estas ocho pautas de manejo para tus dispositivos y siéntete seguro.